Mi mayor dificultad en la vida es saber decir las cosas en el momento oportuno y de la forma correcta. Por eso tengo eh, cierto reparo con la palabra obvio. Obvio significa que es muy claro, que es evidente y que no aporta ninguna nueva información. Pero a veces lo evidente es tan evidente para todos. Ahí empiezan los problemas. Claro, de parte del supuesto de que las cosas evidentes son evidentes para todos. No siempre resulta cierto. Y a mí en particular, yo me guardo las cosas y no las digo porque es una forma de no hacerlas reales. Que si yo las digo en voz alta, existen y son así. Así que al final, eh, guardarse las cosas es una forma de, de evadir el tema. Los gringos le llaman a esto de tener esqueletos en el closet. Guardarte las cosas es traer fantasmas a tu vida, a tu casa. Igual ha habido algo durante estas semanas que yo no, no he hablado mucho del tema. Um, hace un par de semanas ya que um, ustedes, no sé si se habrán dado cuenta que la cone no salió en el lugar. Y es porque decidimos no seguir juntos No sé si esté bien o esté mal decirlo por acá, pero necesitaba decirlo porque necesitaba eh, hacerlo real Que era como, más que hacerlo oficial, sino que para mí si hiciera real que esto está sucediendo Um, mientras no lo dijera iba a estar como en esta especie de limbo que no me está resultando para nada y, y lo lamento si es que no debería decirlo por acá más del tema no les puedo conversar porque ya no es un tema como ya no somos una pareja siento que no puedo hablar más porque también está hablando de sus temas y de su privacidad y que no me corresponde en estos momentos decir nada más de eso. Pero es necesario hacer real las cosas y es necesario decirlas aunque sea muy evidente aunque no aporten mucha información eh, porque a veces se necesita escuchar ciertas cosas lo bueno y lo malo eh, cuando se toma como algo obvio, algo bueno, por ejemplo, es obvio que te quiero. Decir te quiero no daña a nadie. Eh, el por favor, el gracias, el perdóname, el disculpa, el, el lo siento. Pueden ser muy evidentes, el sentimiento puede ser muy evidente, pero no le daña a nadie decirlo. Y si es algo malo, eh, puta, tratar de hacerlo de la mejor forma y lo antes posible. Eh, son las únicas formas de no llenar el closet de esqueletos